En este video queremos dialogar con otros varones sobre lo que podemos hacer el 8 de marzo por medio de tres ejemplos para colaborar a disminuir la desigualdad e injusticia social que vive las mujeres. Aunque son muchas las posibilidades, en este video te recomendamos tres acciones. 1. Reflexionar sobre la carga mental. ¿Te has dado cuenta que histórica y culturalmente las mujeres han sido obligadas a encargarse de las labores domésticas? Pretextos como, es que ellas sí saben hacerlo, a ellas les sale mejor o a ellas les gusta, por mencionar algunos, son ideas que respaldan las irresponsabilidades de los hombres. Muchos no sabemos cocinar, dónde están las cosas o detalles de la vida de otras personas y esperamos que ellas tengan la carga mental. Por ejemplo, de cocinarnos, de saber dónde dejé tal cosa o dónde, dónde podemos encontrar tal material. Son ellas las que deben pensar en qué vamos a comer, de organizar cuándo se van a hacer las compras, en dónde vamos a comprar, de cómo se debe cocinar de llamar a todos a la mesa, de lavar las ollas y demás. A todas estas tareas se les conoce como la carga mental, es decir, se les impone la responsabilidad de pensar en lo que se tiene que hacer, cómo y para qué. Seamos responsables y hagámonos cargo de lo que nos toca, no se hace una carga. 2. Doble jornada y techo de cristal. Como mencionamos, el 8 de marzo, entre otras cosas, nos recuerda las injusticias y desigualdades que viven miles de mujeres en todo el mundo. Entre las injusticias se encuentra la doble jornada laboral, es decir, tener que trabajar para ganar dinero y además tener la otra jornada de en la casa. Ya hablamos de la carga mental. Otra injusticia es el techo de cristal. Es decir, las reglas no escritas que dificultan a una mujer seguir avanzando laboralmente. Hay muchas razones para que esta sucedan. Solo para mencionar algunas, podemos decir que se cree que todo lo que hacen los hombres es mejor solo porque lo hace un hombre. Y así se desprecia el trabajo, ingenio e iniciativa de las mujeres. También están las mencionadas dobles jornadas que proponen una carga extra que los hombres no llevan. O la complicidad entre hombres, que favorece a colegas y amigos cercanos, o que hace que, le, que hombres le pongan el pie a las mujeres. Estas solo son algunas de las muchas violencias que enfrentan las mujeres. ¿Conoces otras? Te invitamos a que las compartas en la sección de comentarios y que las denuncies entre la gente que conoces. 3. Acoso laboral y complicidad machista. Además de todas las violencias que hemos mencionado, Podemos discutir, reflexionar y luchar por frenar el acoso laboral y la complicidad machista. La mayoría de mujeres se enfrenta al acoso sexual por parte de compañeros, autoridades, gente cercana y desconocidos. Si sabes o has visto algo, no te quedes callado, alza la voz. Nombrar las violencias que ejercemos los hombres es una de las muchas deudas que tenemos con las mujeres. No permitamos que esto siga pasando. Si este video te gustó y te hizo reflexionar, compártelo. Comenta qué otras cosas se te ocurren que no debemos y que podemos hacer. Si estás en desacuerdo con lo que se dijo, también te invitamos a que comentes y compartas tus ideas para iniciar el debate. Nos vemos.